El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, el líder de los sunnis y el Papa Francisco acaban de firmar un documento y un compromiso relevante para promover juntos el respeto a los derechos humanos y también el desarrollo sostenible de todos los pueblos. Sabemos que los Emiratos Árabes están anclados en la península arábica y son la cuna del Islam. Y aunque hay progreso en el campo de respeto a los derechos humanos, existen todavía restricciones, persecuciones también. De este documento, que contiene varios puntos muy relevantes, voy a mencionar y subrayar tres. El primero es que la fe, toda fe, verdadera, nos lleva a reconocernos y a tratarnos como hermanos y hermanas, como solidarios de una misma familia humana. Y por tanto rechazan eh, todo trato de personas, tráfico de personas, eh, matrimonios forzosos, migraciones forzosas, etc. El segundo aspecto que me parece muy interesante es que debemos permanecer anclados en el respeto a los derechos humanos, al respeto a la diversidad que esto es muy importante en el mundo actual. Y el tercer punto es promover juntos el respeto a la dignidad y a la igualdad de la mujer, de las mujeres en, los, en África y en los países de, de los Emiratos Árabes. Este compromiso de estos líderes mundiales creo que es un ejemplo de cómo deben trabajar los líderes integros en nuestra sociedad.